Hello, hello, ¿qué tal Makeupcitos? Bienvenidos nuevamente a una cápsula de tips de belleza. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto es Makeup Story. ¡Comenzamos! ¡Hola Makeupcitos! El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante del maquillaje y es el tema del uso de las brochas. Yo, aclarando, voy a hablar de cómo yo manejo eh, lo, las brochas y pinceles y igual, si tienen función específica, pero también muchas, este, también encontramos otra función o a lo que mejor se te acomode en cuanto a la aplicación de maquillaje. Eh, comenzando siempre con el, lo que es la hidratación de tu cutis, tenemos este tipo de brocha que es plana, y tiene lo que es el material sintético Porque eh, lo que ocupamos es que el producto resbale bien en nuestro, en nuestro cutis Con esta podemos aplicar lo que es el primer, crema hidratante y produ productos en específico Este no me gusta tanto para la aplicación de base Porque eh, al momento también de aplicarlo puede marcar o puede eh, hacernos un poco de líneas y no difumina bien otra de las, de las brochas que, podemos funcion, que puede funcionar para la base es esta, que sí, es un poco, las cerdas son más, este no tan sintéticas. Eh, cabe mencionar que no es eh, este lo que es cerda o pelo de, de animales, o sea, no eso no, no, lo, no lo manejamos porque pues obviamente... No es correcto, pero si sí lo que es la cerda es un poco más suave. Se puede mover y se puede eh, la base de maquillaje resbalar y difuminar más en nuestro cutis. Entonces esta forma plana y el, el, lo que es el pelo más compacto nos puede ayudar a aplicar mejor nuestra base y pues difuminar más lo que son las áreas específicas para barrer. Eh, la siguiente brocha que vamos a, a usar es brocha también. Más esponjada, tiene más la cerda más suave y si la vemos es redondita. Esta brocha yo la uso para lo que es sellado de mi base, podemos usar polvo translúcido suelto o el compacto y obviamente podemos manejarla para poder lo que es sellar nuestro polvo, perdón, nuestro maquillaje. Siguiendo con lo que es el rostro, aquí también podemos usar esta brocha para lo que es el contour. Si la ven, también es pelo suave, pero tiene una forma, ¿cómo se le dice, Ceci? Esgada, ¿Angular? Angular. Angular. Y termina en punta, obviamente. Esta podemos usarla para hacer lo que, lo que es nuestro contour podemos aplicar y definir de aquí de lo que es nuestra oreja hacia nuestra boca y tenemos mayor precisión en nuestro contorno Yo es la que, la, la que utilizo para eso. Continuando, está esta que es de cerda sintética, de, es más plastificada y está lo que es planita. Esta se usa Perdón, Ceci, me dice que le para que se vea. <risa> esta brochita que tenemos aquí es plana. Igual tiene eh, el, el pelito sintético. Pero está más compacta. Entonces, esta yo la uso para tener mayor precisión. En el delineado de, o, o corrección de lo que es mi ceja. O aplicación de, de lo que es corrector. Lo ponemos el producto, pero utilizo... Esta que es igual, más compacta, también pelo sintético, pero esta es para difuminar mi corrector porque es un poco más grande y el, y el pelo se puede mover más. No está tan compacta, si la vemos. Esto es para el momento de que yo ya puse mi corrector, difuminar bien junto con la base. Continuando con lo que es lo, el área de ojos, tenemos esta que es súper importante. También es plana que tenemos pero en dúo viene con el cepillito y para qué es para qué se les ocurre que puede hacerlo claro para nuestra ceja esto yo la uso para ceja y el cepillito para difuminar si no quiero ver que se, que, que el color se queda tan marcado pero también nos puede servir para cuando ponemos nuestro rímel separar nuestras pestañas tiene, tiene, como te digo, tienen varios usos las, las brochas y es ya de acuerdo a lo como tú te sientas a gusto, es lo que te funciona más. Continuando con las sombras, ahora vámonos para las sombras. Voy a mostrar tres brochas. Yo como maquillista, nada más que aquí bueno tengo mi este maletín de maquillaje aquí en mis espablas. Yo tengo muchos broches, pero estas son las que más importantes y básicas para traer de uso, de uso diario. Si las vemos, ¿qué diferencia hay? Las tres tienen el, lo que es el, el pelito más suave. Obviamente seguimos que es sintético, pero es más suave. Pero, por ejemplo, esta que tenemos aquí... Es más compacta, está más aplanadita. Esto yo, esta brocha la uso para cuando la sombra la tomamos, queda... Déjenme sacar una de, las, de mis sombras. Queda el tono más compacto. Si yo lo pongo... A ver, Chuy, si se ve. Aplicamos y queda el producto... más cargado por el hecho de que la brocha es más compacta más apretadita si yo quiero usar para difuminar y que no quede tan marcado lo que es la sombra yo utilizo esta que viene también en punta termina en punta y para qué me va a servir esa punta al momento de yo poner una sombra Voy a voltear, de poner una sombra. Podemos con la punta cargar lo que es la sombra, pero como es más suave y no está tan compacta, también tiene la facilidad de al mismo tiempo, si ¿sí se ve, si ¿Sí se ve ese chi, difuminar lo que es cualquier tono. Por lo mismo que. No está tan aplanada o tan compacta y tiene facilidad para difuminar y moverse. Esta, que es la tercera que también uso para lo que es la aplicación de sombras, esta si la ven es un poquito más gordita, si está plana termina en punta, pero esta la uso para poner colores más fuertes. Cuando quiero tener un contour más, más fuerte, o más bien, el terminado de lo que es este para dar un poquito de profundidad. Utilizamos... ¡Ay, se me fue el codo! <risas> Ponemos esto. Y en lo que es, lo utilizo para dar profundidad y con colores más fuertes. Igual, si se dan cuenta, sirve para difuminar. si vemos. Y como su pelito es no está tan compacto tiene mayor movilidad bueno ya con los ojos ya tenemos ya tenemos lo que es polvo corrector base el final es nuestra brocha de rubor esta brocha es redondita hay varios tamaños, hay personas que usan un poquito la brocha, aunque un poquito más grande, pero a mí me gusta, es muy cómodo este tipo de, de, de brocha de este tamaño. Es también muy práctica para traerlo, pues obviamente en tu bolsa para los retoques. Y si vemos, es también su pelito suave, no está tan compacto y al momento de aplicar se puede manejar fácilmente. Podemos poner nuestro rubor y difuminarlo fácilmente. Y eso es todo, makeupcitos. Estas son las brochas para uso diario. Son las básicas. Cualquier comentario, duda que tengas de alguna u otra que yo no estoy publicando aquí, eh, con toda confianza en nuestras redes sociales, comenta, síguenos y recuerda que también por YouTube en Cyber Estudio Digital. Mi nombre es Evelyn Medrano y esto fue Makeup Story. Hasta luego.